Muy buenas noches, mis queridos amigos. Mi nombre es Boris Darmon. Estoy haciendo aquí de presentador esta noche para la conferencia de la Escuela de Líderes del día de hoy. Hoy, como todos los miércoles, tenemos una conferencia muy especial con un invitado especial. Por eso el día de hoy tenemos con nosotros a la psicóloga Yvette Álvarez, quien estuvo ya con nosotros anteriormente. Ella es una conferencista reconocida y también trabaja para el Congreso de la República de nuestro país aquí en el Perú. Queremos darle la más cordial bienvenida a la señora Ivette Álvarez. Eh, le damos, por supuesto, no solamente la bienvenida, sino también el tiempo para que usted pueda exponer su presentación el día de hoy. Y muchísimas gracias, Ivette, por tomarte el tiempo y el trabajo para estar con nosotros en nuestra Escuela de Líderes. Bienvenido esta noche. Adelante con tu presentación. Eh, tu audio no, se, no está bien, Boris. Eh, Mi audio ok adelante adelante tú se te escucha perfectamente. ¿No? y si son personas que se están preparando si son personas que se están preparando para ser líderes o son personas que están ya ejerciendo cierto liderazgo pues es un tema también muy importante, porque una persona feliz es una persona capaz de desarrollarse en muchos ámbitos, es una, una persona capaz de motivar al resto, de impulsarlos, alcanzar sus objetivos y sus metas y sacar lo mejor de ellos. ¿no? Y es una persona que, por supuesto, lidera su propia vida. Bien, a partir de ello, quiero empezar la conferencia de hoy como una pregunta, ¿existe la felicidad? ¿No? Es una pregunta que no tiene respuestas correctas ni incorrectas, porque la felicidad es un constructo individual. ¿no? Si hay alguien que quisiera compartir su opinión con nosotros sobre esta pregunta, Maritza, David, Silvia, ¿Qué opina Julio, por ejemplo, de, sobre esta pregunta? A ver, voy a participar. En Excelente. Mire, para mí la felicidad eh, es una sensación, bueno, de alegría, de gozo, pero no es persistente, es como intermitente. Por momentos puedo sentirme feliz, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. cuando ingresé a la universidad... Sentía felicidad, ¿no? O sea, es intermitente, ¿no? Uh -huh. ocurre un hecho, digamos, eh, aceptable para mí, entonces siento felicidad. Pero no es constante, uh -huh. no es permanente. En el tiempo, ¿no? Hay, uh -huh. Como se dice, felicidad como por partecitas, <risa> algo así. <risa> Ok, o sea, sí existe, pero... Por supuesto que existe la felicidad, por supuesto. Yo me siento muy bien a veces, ¿no? Pero, pero a veces también no, entonces es relativo. Así es. ¿Alguien más que quiera compartir con nosotros su opinión sobre esto? Sí, buenas noches. Eh, para mí la felicidad está ligada a la libertad. Uh -huh. Entonces... Eh, el concepto de felicidad depende de cada persona. Para mí, felicidad y libertad es vivir en calidad de vida, o sea, hacer lo que quiera hacer cuando tenga esa necesidad, eh, compartir con familia, con amigos, con personas, eh, no tener miedos, no tener tabús, y también está ligada la felicidad eh, en mi concepto, a poder disfrutar las cosas buenas y cosas malas eh, de la misma manera, tener un equilibrio. Uh -huh. Qué interesante. Bien, eh, a continuación voy a, a, a señalar algunos conceptos de felicidad. ¿no? Existen muchos, muchas definiciones, pero solo voy a mencionar, digamos, las más relevantes para efectos de esta videoconferencia. ¿no? Por ejemplo, para los neurocientíficos, eh, la felicidad constituye cambios bioquímicos en nuestro cerebro. ¿No? ¿Y a qué se refieren ellos con los cambios bioquímicos? Se refieren a la presencia de neurotransmisores, sobre todo de cuatro neurotransmisores que se consideran el cuarteto de la felicidad, ¿no? que cuando se liberan en el cerebro producen en el cuerpo sensación de bienestar, de alegría, de paz, de plenitud. ¿no? Vamos con el primero, la dopamina. ¿no? La dopamina es un neurotransmisor que se produce... Eh, por ejemplo, en situaciones como comer nuestro postre favorito, ¿no? ver una película que nos, nos emociona mucho, eh, jugar un juego de video para aquellos que les gustan los juegos de video, por eso son tan adictivos los juegos de video. También escuchar música. Se han hecho estudios acerca de qué géneros producen mayor liberación de dopamina y se ha encontrado que, por ejemplo, la salsa, el reggae y el reggaetón son los que generan una mayor este, afluencia de dopamina en nuestro cerebro. Uh -huh. Bien, el segundo neurotransmisor, la endorfina. La endorfina es un neurotransmisor que se produce, por ejemplo, cuando hacemos deporte, ¿no? Se le considera un ansiolítico y un anestésico natural, ¿no? Entonces, cuando hacemos deporte, segregamos endorfina. Eh, la sonrisa es otro, digamos, otro elemento muy importante para segregar endorfina. Ahora, hay que tener en cuenta que los estudios que se han hecho con respecto a cómo se produce, a, en qué situaciones se produce la endorfina en el cerebro, indican que la sonrisa produce esta liberación. Y no importa que sea una sonrisa espontánea o producto de un hecho, digamos, agradable. Solamente el hecho de que hagamos el gesto de sonreír, ¿no?, produce esta liberación. Al cerebro no le interesa si estamos fingiendo, ¿no? si estamos esforzándonos. El cerebro solamente reconoce el gesto y libera endorfina. Por eso es que en algunas terapias se utiliza este ejercicio de poner un lápiz entre los labios para generar o para forzar la sonrisa. ¿no? Entonces... Es importante practicar esto, aun cuando estemos pasando por un mal momento o, o, o, o tengamos algún problema de salud física, la sonrisa va a generar también, de, la sonrisa de una manera repetitiva va a generar un efecto anestésico, un, efe, un efecto calmante. Bien. La serotonina es otro de los neurotransmisores que se les considera dentro del cuarteto de la felicidad y está vinculado a la ingesta de ciertos alimentos, ¿no? porque son alimentos que, ricos en triptófano que producen una eh, liberación de, de, de este neurotransmisor. ¿no? Entre estos alimentos están los pescados, ¿no? sobre todo los pescados azules, como el atún, la sardina, el bonito, el jurel, algunas verduras como la palta, como la alcachofa, las ciruelas, ¿no? Eh, también el huevo, el chocolate, ¿no? También es otro elemento que segrega, produce la segregación de serotonina. Practicar el yoga también genera segregación de serotonina. Eh, planear o tener nuevos proyectos también. Y el último que voy a mencionar es el neurotransmisor llamado oxitocina. ¿no? Este neurotransmisor aparece cuando por ejemplo nos enamoramos, esa sensación de enamoramiento ¿no? Que, no, que invade nuestro cuerpo y nos sentimos eh, realmente eh, felices o nos sentimos este, bajo una sensación de, de placer muy grande, ¿no? es producto de la oxitocina, el parto por ejemplo, en el parto se libera mucha oxitocina, por eso es que la madre a pesar de que puede haber tenido un, un parto traumático, ¿no? eso no no, no, no niega o no este, limita en ninguna manera el, el amor con el que recibe al niño. La lactancia también es otra forma de, de segregar eh, oxitocina. El abrazo, yo estoy segura que, que muchos de nosotros hemos sentido esa tranquilidad que nos da un abrazo fuerte, un abrazo sincero, ¿no? que se libera justamente en, ese, en este acto. ¿no? La oxitocina libera, se libera en ese acto de un abrazo sincero, profundo, entrañable. Y, y un aspecto muy importante en la liberación de la oxitocina es el, el tener actos de generosidad, de altruismo, de solidaridad con otros. Ahí hay una liberación muy importante de oxitocina. Por eso se ve, eh, los estudios indican que las personas que son más altruistas son más felices, porque eso también está vinculado con la liberación de este neurotransmisor. Bien, un segundo concepto es el de la, filosof desde la filosofía, ¿no? dependiendo de qué escuela se trate, la felicidad puede ser concebida como autorrealización, libertad o distanciamiento del sufrimiento. Para la Organización Mundial de la Salud viene a ser un estado de satisfacción con la vida, ¿no? y este es un concepto que se aproxima más al de la psicología positiva. Para la ONU es una meta humana fundamental. Al respecto, eh, me permito señalar que en el año 2011 eh, la ONU emitió una resolución según la cual declaraba a la felicidad como una aspiración humana universal, ¿no? como un objetivo humano de desarrollo y que debía ser incluida en las políticas de Estado. ¿no? Pues, bien, en la actualidad, Existe un país pequeño en, en el Asia que se llama Bután. es un país que ha, digamos, incorporado ¿no? la felicidad dentro de sus políticas públicas, es un país que ha cambiado la medición del Producto Bruto Interno por el de Felicidad Nacional Bruta. Miren qué interesante, es un país que cuenta con un Ministerio de la Felicidad, es un país para el cual la felicidad es algo más que la satisfacción de las necesidades básicas. ¿no? La felicidad se orienta pues, a, a vivir en armonía con uno mismo, con el entorno, ¿no? a vivir eh, conforme con, con nuestros valores, a desarrollar sentimientos de bondad hacia los demás, de altruismo, de generosidad. ¿no? También existen actualmente tres países, como Japón, Brasil y Corea del Sur, ¿no? Eh, que consideran la felicidad como un derecho constitucional Bien. y frente a la felicidad existen diversas posturas ¿no? lo hemos visto ahora ante la primera pregunta ¿no? han habido posturas interesantes sobre esto y, eh, pero fundamentalmente voy a considerar tres la primera que se refiere a la postura escéptica. ¿No? Para los escépticos, la felicidad simplemente no existe. Por lo tanto, no deberíamos perder el tiempo ni esforzarnos en alcanzarla. ¿No? Para los limitados, ¿no? la felicidad, digamos, no existe como tal. Lo que existe serían momentos felices. ¿no? Son momentos y que debemos conformarnos pues, con vivirlos, ¿no? Darnos, eh, dar las gracias por vivirlos y no angustiarnos si es que no se dan de manera continua ¿no? o, o permanente. Y la tercera postura es la postura del optimista. ¿no? Los optimistas piensan pues, que la felicidad definitivamente existe y se puede conquistar si trabajamos en ello. Bien, me imagino que ya cada uno eh, de nosotros eh, ha podido ubicarse en una de estas posturas. Aquí lo que me interesa señalar es cuál es el origen de esta controversia, desde mi punto de vista, cuál es el origen de esta controversia acerca de si existe o no existe la felicidad. Bien, considero que, que esto, eh, esta controversia surge de la confusión de dos conceptos. Es importante diferenciarlos. Uno de ellos es la alegría y el otro, la felicidad propiamente dicha. ¿Mm? Y bien, al referirnos a la alegría, hay que tener en cuenta que la alegría es una emoción. Y como toda emoción es pasajera. ¿no? Las emociones, si bien no son positivas ni negativas, sino adaptativas, ¿no? cumplen una función y en este caso la alegría se vive como algo positivo porque cumple la función de disipar la tristeza, el estrés y la angustia. ¿Bien? ahora la felicidad no es una emoción, la felicidad es una actitud, es una actitud que se asume ante los eventos de la vida, bien, entonces, es una forma de vivir la vida, de saborearla con todos sus, sus altos y bajos. ¿no? Es, eh, es la capacidad para disfrutar de las cosas placenteras, pero eh, también de vivir y aprender de las dificultades que nos presenta la vida. En ese sentido, si nosotros digamos pensamos que la felicidad o ser feliz es estar todo el tiempo contento, llenos de júbilo, pues vamos a llegar a la conclusión de que la felicidad no existe, porque en la naturaleza no existen estados de satisfacción permanentes, eso no existe. Y todo tiene un sentido, porque tal vez si no conociéramos lo que es el dolor ¿no? o la tristeza, no podríamos disfrutar intensamente de la alegría. ¿no? Tal vez si no realizáramos algún trabajo, alguna labor, no podríamos disfrutar de unas vacaciones. Nuestra vida sería absolutamente plana. Si no tuviéramos un reto, una dificultad que cumplir, podríamos caer en un aburrimiento, en el desánimo, en el desaliento. ¿no? Entonces, todo tiene un sentido. Bien, entonces, después de lo señalado, ¿qué sería entonces la felicidad? Pues una actitud positiva hacia la vida que consiste en vivir en armonía con nosotros mismos y con el entorno. Bien, entonces, después de haber escuchado esto, podríamos responder esta pregunta. ¿Se puede ser feliz a pesar de las dificultades de la vida? ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien quisiera compartir su opinión con nosotros? Por supuesto que sí se puede ser feliz, a pesar de las dificultades, porque yo pienso que en esta vida, en la vida de por sí, en cualquier momento podemos tener dificultades. Siempre hay tropiezos, una piedrita que tenemos que esquivar, tenemos que saltar, pero en sí la vida es bonita. Con sus dificultades y todos sus problemas, es bonita la vida, porque cada bueno, yo me siento feliz, cada día que pasa, a pesar de mi edad que tengo, bueno, pues he tenido muchas dificultades, las he podido superar, y pienso que sí, pienso que soy una persona feliz, a pesar de las dificultades. Uh -huh. Excelente. ¿Alguien más quiere compartir su opinión sobre esto? hay algunas personas que están inscribiendo, te voy a leer algunas de ellas. Dice, ¿se puede ser feliz? Dice que sí, es posible, dice este... Es ¿Ah? Montalbán, también dice eh, una persona, dice, sí, es posible, Silvia Ríos, no, no. Sí es posible. Eh, Yo le a la persona que está con el micrófono prendido, vamos a apagarte para que pueda, podamos opinar nosotros. Lo que estamos aquí compartiendo en lo que escribieron nuestros visitantes el día de hoy. La vida es bella, dice José Antonio, la película es un coro, ejemplo, que a pesar de la tragedia, la vida es bella. Eso es lo que dice ahí. ¿Qué más dice? Boris, pero entrecorta, eh? no se oye. Ya, yeah. ok. Adelante, este Ivette. Efectivamente, se puede ser feliz, definitivamente, a pesar de las dificultades de la vida, porque una cosa es un estado, o sea, yo puedo estar triste, pero seguir siendo una persona feliz. Porque si bien la felicidad se vincula, digamos, con situaciones agradables o con estados de satisfacción, no excluye ni los problemas ni el dolor, no los excluye. En la misma línea... Si vemos a una persona que está riendo, ¿no? aparentemente llena de júbilo, está en una fiesta con sus amigos, está divirtiendo, no necesariamente quiere decir que sea una persona feliz. ¿no? Si no ha alimentado, digamos, no ha desarrollado esta capacidad para ser feliz, no tiene una vida interior rica, probablemente una vez que se acabe la fiesta y llegue a su casa, se enfrente con el vacío de siempre. ¿no? Entonces, pues definitivamente una cosa es ser y otra cosa es estar. A continuación lo que voy a, a, a señalar son todos estos elementos que nos conducen a tener una vida feliz. Y ojo que toda esta información que ustedes van a tener a continuación no es producto de ningún libro de autoayuda, ni mucho menos. ¿no? Toda esta información es producto de investigaciones que se han realizado en diferentes países y con diferentes culturas. ¿no? Entonces, es información que hay que tener en cuenta. Uno de los aspectos es no reprimir emociones. O sea, estas son, digamos, condiciones importantes para alcanzar o para incorporar la felicidad en nuestras vidas. No reprimir emociones. ¿no? Las emociones... Hay que expresarlas, ¿no? pero hay que expresarlas de la manera correcta, hay que gestionarlas, es decir, tenemos que administrarlas, expresarlas en el momento correcto, cuando estemos en un estado de ánimo adecuado, con la persona correcta, ¿no? y no reprimirlas para evitar conflictos, ¿no? para que no piensen mal de mí, entonces mejor me lo guardo, no lo digo, ¿no? pero eso no es para nada saludable. ¿no? Estamos ahí acumulando de repente ira, tristeza, malestar. ¿no? Hay algo que nos está haciendo ruido en la cabeza y no nos sentimos capaces de decirlo. Entonces, por un lado, podemos buscar el momento de conversarlo o aclararlo con la persona involucrada. ¿no? A veces hasta el hecho de leer un chat, de hecho que a muchos nos ha pasado ahora que la comunicación es, se da en mucha gran medida este, a través del chat, del WhatsApp, de los correos electrónicos, a veces eh, nos sucede que eh, caemos en malos entendidos porque nos hemos comunicado a tal velocidad que no hemos reparado que lo que esa persona nos quiso decir no es esto, sino aquello. Y hemos generado todo un estado emocional negativo hacia esa persona. ¿no? A veces basta con volver a revisar esas comunicaciones para sentirnos más tranquilos y esclarecer nuestras dudas. ¿No? otra forma es conversar con alguien no necesariamente con la persona involucrada esta también es una forma si es que buscamos el momento adecuado y estamos lo sufic suficientemente serenos para hacerlo ¿no? otra forma es conversar con una persona neutral un amigo que nos pueda escuchar y dar un buen consejo, otra forma es escribir, eso también se ha comprobado que, que, que da muy buenos resultados escribir esas emociones que nos están perturbando, esa tristeza, esa angustia, esa frustración, escribir sobre ello. El tema es liberar, no reprimir. ¿no? Del mismo modo, ser asertivos, o sea, ser, tener la capacidad ¿no? de dar nuestra opinión, de defender nuestros derechos sin caer en la agresividad. ¿no? Y porque el no ser asertivos, el aceptar situaciones que no queremos nos va a generar malestar y frustración. ¿no? Por ejemplo, ese trabajador que le dice sí al jefe cada vez que, le, que el jefe le pide que se quede más allá de las horas de trabajo. Y se lo dice para que no piense que no está comprometido con el trabajo, que, que no es una persona que, que se identifica, etc. Pero muchas veces esas personas que no saben decir no, albergan frustración, porque al decir sí a otros, estás diciéndole no a otras cosas. Decirle sí a quedarme siempre o, o, o con frecuencia después de la hora de trabajo, quiere decir que le digo no a mi vida personal, a mi vida familiar, ¿no? Etcétera. Entonces hay que saber expresar nuestras emociones. El siguiente aspecto es encontrar nuestro propósito. Eso es muy importante, ¿no? Hay gente que aún no encuentra su propósito en la vida. Hay que encontrar alguna actividad que nos haga realmente sentir plenos, que nos haga sentir realizados. Puede ser el trabajo que estamos realizando sería fabuloso, que nos paguen por ello, ¿no? pero puede ser también un hobby, una actividad en la que disfrutemos intensamente, algo que le dé significado y sentido a nuestra vida. Un tercer aspecto es fortalecer nuestra vida social. Los estudios indican que las personas más felices son personas que construyen vínculos sólidos y significativos con otros. No es necesario estar rodeado de un montón de gente, unos pocos amigos, pero buenos, ¿no? le dan un sentido especial a nuestra vida. Pero hay que saber también cultivar esas amistades ¿no? para tener amigos, realmente para, para ser un buen amigo y, y, y, y consolidar ese tipo de relaciones, pues hay que ser empáticos, hay que ser solidarios, ¿no? hay que ser leales, ¿no? hay que saber... Pedir ayuda, pero hay que saber darla también. Hay que saber pedir perdón o disculparse cuando uno cometió un error. Hay muchas amistades que se han perdido por malos entendidos que nunca se aclararon. ¿no? Y eso es lamentable. Este es otro aspecto muy importante. Lograr congruencia entre nuestros valores y nuestros actos. Nuestros actos deben estar sustentados en nuestros valores. porque ¿Qué sucede si no es así? Surge un fenómeno que en la psicología se llama la disonancia cognitiva. ¿no? Entonces, el cerebro humano no está preparado para vivir en la incongruencia, porque eso genera angustia. ¿no? Eh, entonces, las personas van a tratar de resolver esta situación. Eh, por ejemplo, una persona que tiene un trabajo donde gas, gana un sueldo más o, que le permite tener una vida tranquila. Se le, ofrece, se le ofrece un trabajo en el que va a ganar mucho más, ¿no? pero el, digamos, el tema, porque la carne viene con hueso, como se dice, es que va a tener que viajar mucho, va a tener que trabajar muchas horas, de tal forma que prácticamente va a ver a su familia en muy pocas oportunidades. No va a tener la oportunidad de planear vacaciones con ellos ¿no? y tener las interacciones tan frecuentes como antes. Si es una persona para la cual el amor a su familia es importante, pues va a entrar en un conflicto, ¿no? va a sentir culpa, ¿no? se va a sentir mal consigo mismo. Entonces, por eso es importante este tema. Cuando las personas no están alineadas entre sus valores y sus actos, surge esta situación de incomodidad, de frustración, de ansiedad y angustia cuando las personas actúan según sus valores, pues disfrutan de los resultados de sus actos. Si salieron bien, si salió bien lo que hizo, pues lo gozan plenamente y si salió mal, si el resultado del acto no fue el esperado, pues claro, le va a incomodar, ¿no? le puede molestar, pero eso va a ser pasajero porque finalmente se va a sentir bien consigo mismo porque hizo lo que tenía que hacer. ¿no? En el en el mismo sentido, ¿no? si se trata de una persona ¿no? que, por ejemplo, en un momento dado ayudó a alguien ¿no? eh, económicamente o de alguna forma, y esta persona que recibió esa ayuda, ¿no? pues eh, le había mentido, de repente le dijo, mira, necesito este, que me hagas un préstamo o, o me ayudes económicamente porque tengo una enfermedad muy seria y no sé cómo afrontarla. ¿No? Eh, hay situaciones que se han dado, bueno, yo la he vivido personalmente, ¿no? en las cuales este, he caído en esto, ¿no? de ayudar a una persona que luego me, me he enterado pues, que no existía tal enfermedad. ¿no? Pero cuando una persona, digamos, actúa en congruencia con sus valores, obviamente esa situación le va a molestar, pero luego se va a sentir tranquila consigo misma porque actuó como creyó que debió haber actuado, ¿no? Fue solidario y, y, y entiende que, bueno, por más que le engañaron, le timaron, ¿no? eh, era lo que tenía, lo que correspondía ser en ese momento. ¿no? Las personas deben responder por sí mismas. No podemos responder por los actos de los demás, pero sí somos responsables de lo que hacemos. Bien, miren lo que nos dice Gandhi al respecto. La felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa lo que uno dice y lo que uno hace están en armonía, ¿no? eso genera mucha, también una, una sensación de paz, ¿no? de plenitud. Aquí hay otro aspecto muy importante, practicar el altruismo, como les dije en un momento, en una primera parte de, de la exposición, el, el ser altruista, el ser solidario, generoso con aquel que necesita de nosotros, va a traer como consecuencia positiva una gran liberación de oxitocina. ¿no? Entonces, nos vamos a sentir realmente muy bien con esta situación. Al respecto, se han hecho estudios, se han hecho investigaciones ¿no? eh, con dos grupos. ¿no? Eh, por ejemplo, se les ha otorgado un bono ¿no? a las personas que participaron en esta investigación eh, en, con el cual podían adquirir algo para ellos mismos o invertirlo en algo para los demás, para alguna persona que lo necesitara. ¿no? Y luego de un tiempo se evaluó cómo se sintieron con, esta, con este acto. ¿no? Hubo personas que obviamente usaron el bono para comprarse algo, ¿no? para ir a comer en algún lugar, para ir al cine, lo cual les trajo momentos de satisfacción ¿no? de alegría, de bienestar, y hubo otras personas que lo invirtieron en, por ejemplo, pagarle un almuerzo a una persona eh, necesitada, ¿no? en ayudar a alguien que requería de, de su apoyo, ¿no? y se compararon estas situaciones, se llegó a la conclusión que las personas que habían invertido ese bono en ayudar a otro, eh, tenían... Mayor, esa satisfacción que, que sintieron se mantuvo en el tiempo. ¿no? Sin embargo, aquellos que invirtieron en satisfacer una necesidad o, digamos, o en darse un gusto más que una necesidad, ¿no? sí sintieron placer, satisfacción, pero esto fue más efímero, duró poco tiempo. Este es un aspecto también muy importante, ser agradecidos. La gente equivocadamente piensa que para ser felices hay que adquirir cosas. ¿no? Y en realidad, más importante que adquirir cosas es valorar lo que ya tenemos, ¿no? apreciar aquello que ya tenemos. Incluso la palabra apreciar tiene en el diccionario una acepción que es aumentar el valor. Entonces, ustedes imagínense. Si apreciamos lo que tenemos, pues probablemente tendremos más. ¿no? Entonces, cuando apreciamos lo que tenemos, pues por un lado nos liberamos de la envidia, porque no estamos mirando aquello que, que no tenemos. ¿no? no estamos mirando al otro y comparándonos con el otro, porque comúnmente la gente se compara con el que tiene más que uno, ¿no? con el que tiene un mejor puesto, el que tiene una mejor situación socioeconómica, ¿No? El, el que es más guapo, más guapa, qué sé sí yo. ¿no? Entonces, cuando agradecemos, somos agradecidos, pues miramos nos miramos nosotros mismos y agradecemos por lo que tenemos. El ser agradecido también evita caer. Es que alguien tiene prendidos audio. Bien, evita caer en la adaptación. ¿A qué me refiero con esto? Evita caer en esta situación en que damos por hecho lo que ya tenemos, entonces no tenemos que agradecerlo, no tengo que agradecer que tenga un techo sobre mi cabeza, que tenga comida, que tenga un trabajo, que pueda este ver, escuchar, caminar, eso ya está, ¿no? que tenga mi familia a mi lado, no por eso no tengo que agradecer porque ya está, ¿no? cuando en realidad ¿no? deberíamos de agradecerlo, porque la mayoría de las situaciones no son permanentes, ¿no? sino Fíjense lo que sucedió con, con esta pandemia que aún continúa, ¿no? el COVID, ¿no? cuando para el ser humano respirar era algo totalmente natural. ¿no? Las personas que han sufrido esta enfermedad, sobre todo en, la, en, en, en las primeras este, olas de, de ella, pues, y han sobrevivido, pues, es, no, no pueden creer lo, que, lo, lo valioso, o sea, que pudieron entender lo valioso que era respirar. Entonces hay situaciones que uno da por hecho, están ahí, entonces, ¿para qué las agradezco? Ya las tengo. Hay que ser conscientes de que no van a estar siempre ahí, entonces hay que darles el valor que tienen. Cuando somos agradecidos también nos, seremos, nos sentimos más queridos porque valoramos el amor de las personas que están a, a nuestro alrededor, de la familia, de los amigos, etc. Fíjese, este pensamiento que interesante, empieza a apreciar lo que tienes antes que el tiempo te enseñe a apreciar lo que tuviste. ¿No? Esto es fundamental. Otro aspecto a considerar es la salud. Aunque parezca trillado esto de cuidar la salud, lo voy a enfocar desde el punto de vista de su importancia para la felicidad. En principio, la alimentación que aparte de ser balanceada, como todos sabemos, ¿no? tener un balance entre proteínas, carbohidratos, vitaminas, pues los alimentos ricos en triptófanos nos ayudan. ¿no? Consumir huevos, pescado, plátano, palta, chocolate, de cuando en cuando, ayuda mucho. ¿no? Luego, el ejercicio físico, que actúa como un ansiolítico. ¿no? Incluso hay estudios que señalan que una sesión de ejercicios equivale a una dosis de ansiolíticos. Por la liberación de endorfinas ¿no? y también porque ayuda a aplacar el dolor actúa como un analgésico natural y el sueño es otro factor fundamental difícilmente encontraremos una persona que duerme mal y que tenga buen ánimo eso no existe o es muy difícil encontrar ¿no? porque las personas que no duermen bien ¿no? van a actuar de una manera diferente a cómo actuarían si tuvieran un descanso adecuado. La persona que no duerme bien es una persona que eh, puede ser, estar más irritable, ¿no? o sea, puede reaccionar de una manera desproporcionada ante ciertos estímulos, puede estar más sensible también. Entonces, es muy importante el descanso para tener una actitud adecuada ante la vida. Entrenar el pensamiento para que sea positivo. Esto es sustancial. ¿no? ¿A qué me refiero con esto? El cerebro tiene una propiedad muy importante que es la neuroplasticidad. ¿Qué quiere decir que nosotros lo podemos entrenarlo? Podemos entrenarlo para bien o podemos entrenarlo para mal. ¿no? El cerebro nosotros podemos engañarlo también. ¿no? Por, por ejemplo, yo creo que, que algunos de nosotros o tal vez muchos conocemos lo que es el efecto placebo, ¿no? que si a una persona le hacemos tomar una pastilla, por, por ejemplo una pastilla de azúcar, haciéndole creer que es un analgésico, probablemente disminuya el dolor que siente, solo por el hecho de la sugestión. Entonces el cerebro puede, digamos, ser alimentado, puede ser orientado de una u otra forma por nosotros mismos. Nosotros no podemos cambiar los hechos, o digamos, no podemos cambiar ciertas situaciones que la vida nos presenta, pero sí podemos cambiar la forma en que los percibimos, en que los interpretamos, en que los asumimos. Y ahí viene nuestro trabajo de sustituir el pensamiento. Entonces, los hechos en sí mismos no son los que nos causan sufrimiento, es la interpretación de los mismos. Porque si fueran los hechos, pues todas las personas reaccionarían de la misma forma ante un mismo hecho. Y eso no es así. Entonces, cuando sustituimos los pensamientos, por ejemplo, ante una situación, supongamos, mi hijo no llega a casa, entonces mi mente empieza a volar, me pongo a pensar, ¿y qué tal si lo asaltaron? ¿Qué tal si lo raptaron? Entonces, debemos tratar, tenemos que trabajar en sustituir esos pensamientos, porque si nosotros dejamos que eso avance, vamos a desarrollar un estado de angustia ¿no? que va a ir en aumento. Entonces, podríamos modificar pensando, bueno, voy a tranquilizarme, ¿no? posiblemente se encontró con alguien, posiblemente se demoró porque tuvo un inconveniente en la universidad, en el trabajo, qué sé yo, y no me contesta el teléfono porque se puede haber acabado la batería o está en un lugar donde no hay una buena señal, etc. Entonces, nosotros debemos trabajar en ello. Cuando sustituimos pensamientos, ¿no? generamos nuevas neuronas y nuevas conexiones nerviosas. Entonces es importante practicarlo. Esto es perfectamente alcanzable. Miren lo que nos dice René Descartes sobre esto que estoy hablando. Mi vida estuvo llena de desgracias, muchas de las cuales jamás sucedieron. ¿No? Entonces, pues el cerebro nos puede hacer vivir una vida plena y feliz o de lo contrario, si nosotros lo permitimos, podemos vivir un calvario, ¿no? llenándonos de ideas que nos generan angustia y dolor. ¿no? O lo que nos dice esta escritora mexicana, Gaby Vargas, no te enojes, recuerda que la gente no te hace cosas, la gente hace cosas y tú decides si te afectan o no. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque no son las situaciones... ¿No? no son las cosas, no son las personas las que nos generan sufrimiento somos nosotros con nuestra forma de interpretarlas y de incorporar esas ideas nosotros somos los quienes le otorgamos a, una, a otras personas que nos hagan desdichados o nos hagan felices nosotros no podemos darles ese poder, somos nosotros los responsables de lo que sentimos y en esa medida, vamos a poder tener, si pensamos así, vamos a poder tener el control, vamos a poder liderar nuestras vidas. Bien, este es otro aspecto importante, plantearse metas y expectativas realistas. Si nuestras metas y expectativas son realistas, ¿no? es muy probable que estemos motivados por alcanzar de lo contrario nos vamos a frustrar fácilmente. ¿no? Eh, un ejercicio importante, interesante, es al final del día poder evaluar qué fue lo que conseguimos, qué avance tuvimos respecto a algo que nos hemos planteado y qué no salió tan bien, pero en el sentido no de reprocharnos, sino de buscar opciones para afrontar esas dificultades. ¿Qué podría hacer ante esto? ¿No? podía hacer esto, esto o esto, ¿no? entonces eso también nos da una expectativa y nos da esperanza de que podemos mejorar la situación actual. Experimentar cosas nuevas. Preguntémonos a nosotros mismos, ¿cuándo fue la última vez que hicimos algo por primera vez? ¿No? ¿Cuándo fue esa vez? O vivimos sumidos en, en una rutina, ¿no? siempre haciendo lo mismo. ¿no? experimentar cosas nuevas, lo que hace es darnos una inyección de energía al cerebro. ¿no? Genera nuevas conexiones neuronales también. Nos disipa del aburrimiento, de la tristeza, del tedio. ¿no? Entonces, es, es importante esto, buscar algo nuevo, algo que quisimos aprender y no lo hemos hecho todavía. Algo que de pronto nos causa temor y quisiéramos hacerlo, pero no nos animamos. Además, esas situaciones nos generan una gratificación personal, nos sentimos bien con nosotros mismos cuando hemos enfrentado un temor, hemos superado un reto, o hemos hecho algo que venimos postergando por mucho tiempo. Fíjense en esta imagen. Es una imagen que me parece bastante interesante, yo no sé si hay alguien que quiera comentar qué le sugiere esta imagen. ¿Alguien le sugiere algo? A Maritza, a David, a Silvia, José Antonio, Lorena. No importa el entorno. Uh -huh. Yo puedo vivir incluso con un entorno no favorable. Excelente. Renacer de la adversidad. Maravilloso, maravilloso. ¿no? Vemos, A pesar de los pesares, salir adelante, florecer. Excelente. ¿no? Vemos cómo esta planta ¿no? emerge pues, de un suelo, entre las grietas, de un suelo absolutamente árido. ¿no? Y esta, esta imagen me pareció, me gustó mucho para, de una manera, este, ejemplificar lo que es la, la resiliencia desarrollar la resiliencia. Este es un elemento fundamental para la felicidad, ¿no? Y la resiliencia no es solamente, digamos, afrontar con éxito los problemas y salir airoso de ellos, ¿no? sino aprender. O sea, salir con éxito de los problemas, salir airoso de los problemas, pero sobre todo crecer a partir de ellos, fortalecernos como personas. No, esa es la resiliencia ¿no? entonces eh, aquí quiero citar un principio ¿no? budista ¿no? Eh, que es el, el, el, el principio del desapego o de la impermanencia de las cosas ¿no? los budistas dicen ¿por qué sufres? No? si en la vida casi todo ¿no? es pasajero realmente hay muy pocas cosas que sean permanentes tanto lo bueno como lo malo ¿no? entonces si piensas así ante la adversidad vas a sentir esperanza porque esa vivencia de dolor de tristeza no, no va a ser para siempre eso va a pasar ¿no? y esto este, este digamos principio ¿no? De, de, de que las cosas son transitorias no solamente se aplica para las cosas negativas de la vida, sino también para lo positivo como decía antes ¿no? hay personas que creen que no tienen nada que agradecer porque ya las cosas están por defecto ahí ¿no? pero lo bueno en su mayoría tampoco es permanente ¿no? podemos tener salud ahora y luego perderla, podemos tener un ser querido que amamos mucho cerca a nosotros y luego perderlo, podemos tener trabajo y luego no tenerlo ¿no? entonces esta actitud nos ayuda también a valorar las cosas ¿no? y fíjense qué interesante este principio budista y tener en cuenta tal como les dije que bután es un país considerado como uno de los países más felices del mundo eh, es un país donde practican la religión budista en un 97 por en un 99.7 de la población ¿no? y eso implica pues el Seguir ciertos principios, ¿no? como la, el, el, la resiliencia, ¿no? el practicar la generosidad, ¿no? e, la gratitud, etcétera, para una vida plena. Bien, miren lo que nos dice Buda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Qué interesante, porque es, en realidad es cierto, el dolor no se puede evitar todos vamos a sentir, hemos sentido, vamos a sentir dolor, ¿no? porque es parte de la vida. Pero, digamos, quedarnos atrapados en el dolor, sí es algo que podemos evitar y podemos trabajar. ¿no? El dolor puede venir sobre todo de las pérdidas, ¿no? y después de una pérdida, viene un duelo. Puede ser perder a un ser querido. ¿no? terminar una relación de pareja perder el trabajo perder la salud todo ello va a implicar un duelo ¿no? que es un proceso pero eso va a pasar ¿no? el problema es cuando no soltamos ¿no? cuando nos quedamos atrapados ahí caminando en círculos ¿no? ahí está el problema miren lo que nos dice este escritor francés Usted no puede evitar que los problemas golpeen a su puerta, pero no hay necesidad de ofrecerles una silla. ¿no? Eso va en la, en la línea de lo que dije hace un momento. ¿no? Problemas, dificultades vamos a enfrentar todos, ¿no? pero no podemos quedarnos atrapados en ellos. Debemos buscar soluciones, ¿no? debemos pasar página, como se dice. este es otro factor muy importante para la felicidad, ser flexibles. Y si bien la imagen sugiere flexibilidad física, ¿no? eh, se refiere a la flexibilidad mental. Una persona flexible es una persona con mayor capacidad para adaptarse a los cambios que se presentan en la vida. ¿no? Es una persona que no pretende que las cosas sean como quiere ella que sean. Es capaz de entender, es una persona empática, es capaz de mirar las cosas desde el punto de vista del otro, ¿no? porque la empatía es la base para la comprensión. Una persona flexible también es una persona que se puede desarrollar plenamente porque acepta, digamos, se abre a lo nuevo, no, no rechaza las cosas nuevas, no cree que todo lo sabe y por lo tanto no tiene nada más que aprender. ¿No? Es una persona que acepta, que puede equivocarse y aprender de sus errores. ¿no? Es una persona que tiene también la capacidad de perdonar, que es tan importante para ser feliz. Porque cuando uno perdona, el perdón no es un regalo que le hacemos a aquel que nos ofendió, a aquel que nos hizo un daño. ¿no? Es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. ¿no? Porque el perdón nos permite liberarnos de la ira, de la rabia, del resentimiento, del dolor y darle paso a la paz, a la tranquilidad, ¿no? a vivir en armonía con nosotros mismos y con el mundo. Concentrarse en el ahora. ¿no? Y ojo, que concentrarse en el ahora no quiere decir que voy a vivir la vida loca y me voy a gastar todos mis ahorros o no me va a importar lo que ocurrió en el pasado, de lo cual pude extraer algún aprendizaje. ¿no? Concentrarse en el ahora quiere decir no vivir atormentado por lo que ocurrió, no vivir pensando y por qué lo hice, y si hubiera hecho esto, ¿no? el hubiera ya no existe. Hay gente que se atormenta con esto, y si hubiera, y si hubiera, no, ya pasó. ¿no? Hay que aprender de esa experiencia, extraer lo bueno que nos dejó, porque... Eh, digamos, el sufrimiento, los errores, los fracasos, entre comillas, ¿no? Eh, no valen la pena si es que no aprendemos de ellos. Son eso es experiencias que nos deben hacer crecer. ¿no? Y por otro lado, quien vive en el ahora tampoco vive atormentado por lo que va a pasar más adelante. Y si le pasa esto a mi hijo, y si me quedo sola, y si me votan del trabajo, y sí, si, y sí. Si. Entonces, si vives en el ahora, es más probable que seas una persona feliz. Miren lo que nos dice este filósofo sobre ello. Si estás deprimido, es porque vives en el pasado. Claro, porque estás mirando al pasado para llenarte de culpa, de vergüenza. ¿no? Si estás angustiado, es porque vives en el futuro. Llenándote de temores ante lo que vendrá, que probablemente ni venga. Si estás en paz, es porque vives en el presente. focalizarnos en nuestro interior. La gente equivocadamente vive buscando la felicidad fuera, afuera. ¿no? La publicidad también se encarga de hacernos creer que vamos a ser felices comprándonos un celular de alta gama, comprándonos un carro de tal marca, ¿no? viajando, asistiendo a determinados restaurantes, etc. ¿no? También nos focalizamos fuera cuando le otorgamos a otra persona el poder de hacernos felices o infelices, ¿no? cuando en realidad todo radica en nuestro interior. Miren lo que nos dice este escritor acerca del tema. La forma más segura de ser infeliz es esperar a que algo o alguien te haga feliz. Nuestra cultura eh, trata de hacernos pensar de que son las cosas como les decía hace un momento, que compramos, las que nos van a hacer felices. Al respecto, recuerdo lo que señala un autor peruano de un libro que se llama Traducciones Peruanas. Él es un publicista, Gustavo Rodríguez. Él dice que los publicistas dirigen la, la publicidad a las personas infelices, porque las personas felices generalmente no compran, o compran muy poco, o lo estrictamente necesario, ¿no? Qué interesante, porque se dejan guiar por esta falsa idea de que comprando cosas van a ser felices, ¿no? Y claro, si compramos un artículo que hemos visto en una tienda y estamos anhelando, todo el tiempo estamos pensando voy a volver a esa tienda, lo voy a comprar, el, cuando adquirimos el artículo, obviamente esto va a producir un estado de excitación en nuestro cerebro, ¿no? Vamos a disfrutar probablemente mucho de ese artículo, pero esa sensación va a pasar, porque es una emoción, ¿no? Y, es, y, el, y el ser humano se adapta, así como nos adaptamos a un aroma determinado, nos echamos perfume y de pronto en el momento lo, lo sentimos, pero pasado un tiempo ya no sentimos el perfume, nos echamos más porque creemos que el perfume no sirve, y no es así necesariamente, es probablemente porque nuestros sentidos se adaptan, así como nuestros sentidos se adaptan, ¿no? nuestra mente también se adapta a las cosas que podemos comprar. ¿no? O aquel que mira esa casa ¿no? tan grande con piscina dice yo aquí sería la persona más feliz del mundo, estaría todo el tiempo en mi alberca con mi piña colada y, y sería muy feliz. Esa es una falsa idea de lo que es felicidad. Probablemente en el momento que, o si llegara a tener esa casa, claro la disfrutaría en un primer tiempo, pero luego normalizaría o se adaptaría a esa situación y ya no le produciría ¿no? la misma satisfacción que inicialmente. ¿no? Al respecto también se han hecho investigaciones con las personas que han ganado la lotería, por ejemplo, y se ha encontrado que este júbilo que sienten, porque de, que, de hecho que se debe sentir ¿no? una emoción muy grande, ¿no? una excitación muy grande del sistema nervioso, eh, tiende a desaparecer en un promedio de tres a seis meses. Pasado ese tiempo, cuando la persona ya se adaptó a comprar lo que quería comprar, ¿no? eh, ya vuelve a su estado anterior y si no ha cultivado, digamos, la felicidad desde adentro, ¿no? desde esta armonía consigo mismo y con el entorno, pues va a volver al estado anterior y va a tener más frustración aún porque va a decir, qué desgracia, ahora puedo comprar lo que quiero y sigo siendo tan infeliz como siempre. ¿Mm? Y por supuesto también hay que mencionar el tema de las, de, de, de las, del vínculo de dependencia con las personas. ¿no? Hay quienes creen que, que otro es el que tiene que hacerme feliz. ¿no? Y la misma sociedad, la misma cultura alimenta eso. Las películas, las telenovelas, la música. ¿no? De hecho que todos hemos escuchado esas canciones que dice, este, vuelve porque la vida se me va o, o sin ti no puedo respirar, o sea, tipo COVID. O sea, una situación realmente nos venden una imagen que eh, distorsionada ¿no? de la vida y refuerzan esta relación de dependencia con el otro. María Alonso Puch es un médico español, neurobiopsicólogo, y nos dice los vacíos del ser no se llenan con el tener. Que es lo que les estaba explicando hace un momento bien. Eh, voy a señalar aquí eh, cómo esto se vincula, la felicidad, con, con la salud mental. Bien. La felicidad provee bienestar integral e impulsa el desarrollo personal y ello es fundamental para la salud mental. ¿No? Hay personas que creen que tener salud mental es solamente carecer de trastornos mentales y eso no es así. Tener salud mental es tener la capacidad de desarrollarnos plenamente en diferentes esferas de nuestra vida. Y las personas felices son personas pues, con esa capacidad ¿no? de desarrollarse y de impulsar el desarrollo de otros. La actitud optimista de la persona feliz es un factor protector para su salud mental. Nos protege, ¿no? protege nuestra salud mental. Esa actitud que nos permite... Eh, salir airoso de las dificultades, aprender, aprender del dolor, aprender de, las, de los problemas, de los errores, crecer con ellos. Eso nos protege porque nuestra actitud es lo que va a dar paso a ello. No nos, esa actitud optimista nos, nos impide el hundirnos cuando se presentan situaciones difíciles en nuestra vida. La felicidad combate el estrés. ¿Evita la depresión y el consumo de, de sustancias tóxicas? Definitivamente que sí. Y también la felicidad influye en la salud física. se han hecho Estos datos que voy a señalar a continuación son producto de 19 investigaciones que se hicieron ¿no? acerca de la influencia de la felicidad en la salud física. Se ha encontrado que las personas felices a menudo son más saludables y viven por mucho más tiempo, ¿no? Porque ese estado ¿no? de, de satisfacción, pues, influye positivamente en todo su organismo. La felicidad refuerza el sistema inmunológico. Se han hecho estudios con personas, o sea, primero se les ha evaluado, ¿no? Con un cuestionario para identificar indicadores de felicidad, ¿no? Y se ha trabajado con dos grupos, ¿no? Eh, en las que en situaciones de control se las ha expuesto, por ejemplo, al virus de la gripe, ¿no? y se ha encontrado que las personas más felices se enferman menos, ¿no? desarrollan más anticuerpos, por lo tanto su sistema inmunológico es más fuerte. Tiene un efecto positivo a nivel cardiovascular. ¿no? Tienen menos, menos episodios de problemas cardíacos. Ayuda a controlar la hipertensión y la diabetes tipo 2, ¿no? porque eh, liberan menos cortisol y menos glucosa ¿no? ante situaciones en que se sienten eh, realmente en, en alerta, angustia, estrés. ¿no? La persona feliz sabe manejar mejor esas situaciones. Incrementa los niveles de energía. Se sienten con mucha más energía, con más ganas de hacer muchas cosas, ¿no? a diferencia de la persona deprimida, que en muchos casos... ¿No? Muchos tienden a dormir, hay algunos que no duermen, o hay otros que duermen demasiado como producto de la depresión. Las personas felices tienen menos dolor ¿no? por el efecto analgésico que tienen las endorfinas, por ejemplo. Su umbral del dolor es más alto. La felicidad retrasa el envejecimiento de las células. Se ha encontrado que produce cambios a nivel de los cromosomas. Acá hay algunos datos más de otras investigaciones que se han hecho sobre la felicidad. Existen hallazgos científicos que confirman que la capacidad de ser feliz se desarrolla y que la felicidad y las emociones se contagian, se enseñan y también se aprenden. ¿no? Por eso es muy importante esto de que los estados asuman eh, la felicidad con a través de políticas públicas ¿no? porque a más gente eh, satisfecha con su vida no va a generar un efecto multiplicador no va a dar como consecuencia una sociedad sana mentalmente ¿no? en las escuelas también se deberían enseñar a través de talleres no estos a desarrollar todos estos elementos que contribuyen a una vida sana ¿no? la resiliencia, el altruismo, la generosidad, la gratitud, ¿no? son factores muy importantes que podrían ser enseñados. La felicidad online es potente y contagiosa. Se ha encontrado que los mensajes positivos tienen un gran poder, más poder incluso que los negativos, los que se transmiten por, por esta vía El envejecimiento cambia lo que te hace feliz. ¿no? Por ejemplo, las personas mayores tienden a disfrutar más de cosas sencillas, como por ejemplo la visita de un ser querido, no salir a caminar con un amigo, cosas sencillas. En cambio, los más jóvenes buscan experiencias más excitantes, ¿no? menos rutinarias, digamos, para sentirse satisfechos. Se comprobó que tener muchos logros académicos no está relacionado con niveles superiores de felicidad. Muchas investigaciones demuestran también que una vez que satisfacemos nuestras necesidades básicas, ganar más dinero ya no incrementa esa, ese estado de satisfacción o de bienestar. ¿Heredamos el nivel de felicidad? Hay estudios que se han hecho al respecto ¿no? y se ha encontrado que, por ejemplo, hay un 50% ¿no? de factor genético para la felicidad. Esto está eh, vinculado con el temperamento, que es lo que heredamos, es lo que traemos al nacer. ¿no? Y, el y el temperamento es el grado de susceptibilidad que tenemos frente a las cosas. ¿no? El 40%, señalan los estudios, que está bajo nuestro control. Y el 10% corresponde a las circunstancias de la vida. Por ejemplo, si tengo o no dinero, incluso si tengo o no buena salud, ¿no? si soy... Eh, alto, bajo, guapo, no tan guapo, ¿no? circunstancias de la vida, un 10% nada más. Y fíjense lo que nos dice Sonja Yubomirsky, ella es investigadora y es profesora de psicología de la Universidad de California, dice, ese 40% que descansa en nuestra voluntad y acciones puede ser precisamente lo único que necesitemos para experimentar felicidad, ¿No? O sea, lo que está en nuestras manos, ¿no? al margen de las situaciones externas ¿no? si, o, o de la herencia, si nos acompañan en alguna medida buena hora, pero si no, hay un 40% de probabilidades que depende de nosotros mismos. Y miren lo que nos dice Mario Alonso Push. eres tú y solo tú con tu diálogo interior el que impide que te levantes cuando te has caído si en lugar de señalarte con el dedo para hundirte en la culpa y la vergüenza, te ofrecieras la mano para levantarte y seguir avanzando con entusiasmo, te convertirías en quien realmente estás llamado a ser. ¿no? ¿Por qué hago alusión a esto? Porque ese 40% que depende de nosotros está directamente vinculado al diálogo interno, es decir, a lo que nos decimos constantemente a nosotros mismos. ¿no? no solo en las situaciones favorables, sino sobre todo en las situaciones adversas. ¿Qué nos decimos a nosotros mismos? Yo creo que sería interesante hacer ese ejercicio. ¿no? Poner más atención en cuáles son los mensajes que nos damos a nosotros mismos cuando nos encontramos en una situación difícil. ¿no? Cuando sentimos que nos hemos equivocado. Cuando sentimos que hemos fracasado, entre comillas. ¿Qué nos decimos? ¿No? Y de eso depende muchísimo el que podamos incorporar la felicidad en nuestra vida. Bien, ahora voy a señalar brevemente las conclusiones. La primera es la felicidad es vivir en armonía con nosotros mismos y con el entorno. La felicidad constituye un factor fundamental de protección de la salud mental. Si bien la felicidad no, si bien la felicidad está relacionada con estados de alegría, bienestar, tranquilidad, no excluye el dolor, la tristeza ni el miedo. La felicidad no está fuera, sino dentro de nosotros mismos. La felicidad no es un estado de ánimo, sino más bien una actitud constante. Es la decisión de tener una vida plena. Y en base a ello, pues surge esta pregunta, ¿no? Y ahora que sabemos que la felicidad es una decisión, ¿qué es lo que decidimos? Creo que es una pregunta que debemos hacerla, ¿no? Y trabajar, ¿no? Para conquistar la felicidad, para incorporarla en nuestra vida, no solo por nuestra salud física y mental, sino por el bienestar de aquellos que nos rodean y de la sociedad en general. Estos son algunos libros que que sugeriría, que se han basado, digamos, tienen mucho que ver con lo que hemos hablado, El éxito interior, ser feliz para hacer felices a los demás, de Fernando Sarraíz, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas, La alta rentabilidad de la felicidad, de David Fishman, 365 ideas para una vida plena, de Mario Alonso Puch, El poder de la hora, de Edgar Toll. Bien. muchas gracias. Como ustedes saben, siempre es, este, encontramos una razón para poder decir que este programa de la Escuela de Líderes es realmente valioso. Gracias, Ivette, por tu contribución. La verdad que la conferencia es sumamente valiosa para todos nosotros. Muchos ya lo han manifestado en el chat y saben muy bien que estás ayudando a miles de personas que forman parte a través de estas personas que han asistido hoy, de sus familias, de su entorno, y creemos que esta contribución va a ser muy, muy valorada. Realmente eh, admiramos el trabajo que ha realizado el día de hoy y agradecemos inmensamente, creo que no tenemos palabras para expresar nuestra gratitud por el trabajo que ha realizado el día de hoy en la presentación de esta conferencia. Eh, a todos los que han asistido esta noche, si quieren dar alguna opinión, abrimos la oportunidad para que ustedes puedan dar su opinión o algún comentario respecto a la presentación de esta noche o cómo les ha ayudado a ustedes la presentación de esta noche. Vamos a dar participación a las personas abiertamente. Adelante, por favor. Adelante, Enrique. Eh, ay, ay, ay. Pues, tremendo, tremendo. Muchísimas gracias, Ivette, ¿verdad? Sí. sí. Muchísimas gracias, Ivette, que Dios la bendiga. Eh, es usted una muy buena vendedora de felicidad. Yo, yo, yo hace mucho que decidí ser feliz, pero los que no lo habían decidido esta noche estoy seguro que van a empezar a buscarla. Eh, definitivamente, al infinito por ciento, me, me identifico con todo lo que usted ha dicho esta noche. Yo vengo de una escuela eh, donde me dieron doctorado de cómo ser feliz desde pequeño. Yo viví mi infancia al lado de, de, de un padre sumamente enfermo, un hombre de 1,94 de estatura, lleno de llagas. Eh, desde mis 11 años de edad, yo dediqué una hora y media por 10 años diarios de mi vida a curar sus heridas y, sin embargo, si sí, alguien me enseñó a reír, a, a era poeta, era compositor, era escritor y era un hombre en silla de ruedas y que vivía en una cruz de dolor. Y entonces de pronto lloraba y se reía al mismo tiempo. Dice, te estás volviendo loco, papá. No, decía, es que me, de algo me tengo que reír y el día que me quiten la risa me quitaron todo. Se llegó a caer dos o tres veces al suelo, se volteaba la silla de ruedas y durábamos una hora para que le pasara el dolor, y, y me decía, tráete las cartas, le gustaba jugar cartas, y en el piso me ponía a jugar cartas con él, oye papás tú, tú sí, estás, sí, sí te estás volviendo loco, pues si no me hubiera vuelto loco, yo me hubiera pegado un tiro, me decía, no lo visitaban diputados, senadores, presidentes municipales, y era un hombre que vivimos al día, sin dinero toda la vida, no lo buscaban por dinero, lo buscaban por, por su consejo, por, por su forma de de ser de ser feliz entonces yo empecé a buscar la felicidad desde muy pequeño y de veras de veras eh, aprendí y se lo digo a todos que la felicidad no es un destino y como usted lo dijo reflejado en muchas cosas y ve la felicidad es el camino no Porque quiero tener casa y voy a ser feliz quiero tener la carrera la profesión el título y voy a, la, la, quiero tener ese ese personaje por pareja y voy a ser feliz y lo tienes si no es cierto no es cierto la felicidad es un estilo de vida, es una forma de ver y sentir las cosas. Y bueno, yo tenía ganas de decirlo, pero usted se me adelantó cuando me puso ahí algo del doctor Mario Alonso. Soy súper fanático de, de seguir sus videos y, y se refleja mucho él en usted, en todo lo que ha hecho esta noche. Muchas gracias, Boris. Gracias, Ivette. De veras. Una gracias, Enrique. Gracias por Muy tus gracias. palabras. Muchas gracias. gracias por compartir esa experiencia tan valiosa. ¿no? Realmente has tenido la bendición de tener un excelente maestro en tu vida, que fue tu padre. Muy bien. Gracias. ¿Alguna persona más? Vamos a escuchar a una persona más con algún comentario. ¿Cómo le ayudó esta conferencia a usted? No se tarden, el tiempo no gana. Bueno, la verdad que... He escuchado tus conferencias y ve en muchas ocasiones. El día de hoy has tocado un punto importante. Y creo que Enrique lo ha mencionado. Yo también tuve un papá que reía mucho y reía siempre, a pesar de las dificultades. Creo que hay algo que aprendemos de los demás cuando miramos lo que tienen allá adentro. Creo que nosotros necesitamos eso, mirarnos hacia adentro. Y creo que ahí encontramos el secreto de la felicidad, porque está en nosotros mismos, como lo has dicho esta noche. Muchísimas gracias por esta conferencia, agradecido realmente por tu amistad y por la oportunidad que nos das de poder escucharte algunos miércoles que estás desocupado Muchísimas gracias de tu parte. Tus últimas palabras para terminar la conferencia el día de hoy. Bueno, solamente gracias por la oportunidad, Boris. Gracias a las personas que, que nos han acompañado esta noche. Y, y, y nada, pues hacer felices, ¿no? Si, si está en nuestras manos tomar esa decisión, pues decidámoslo ya. Y todos los días, pues trabajemos en ello, practiquemos, ¿no? Eduquemos nuestra mente para pensar en positivo, ¿no? Seamos nuestros mejores amigos, ¿no? No nuestros peores detractores. Gracias. Muy bien, este, la verdad que ha sido una gran oportunidad para esta tarde poder tener a Ivette con nosotros. Gracias a ustedes por asistir a nuestra conferencia el día de hoy. Lo vamos a subir al YouTube y ustedes podrán compartirlo y también escucharlo nuevamente en Boris Darmon canal. Muy buenas noches a todos. Gracias a Yvette, una vez más. Dios los bendiga y muy buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Muy buenas gracias. noches. Muchas gracias. Gracias. Son gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Linda noche a todos. Gracias.